Hola qué tal mis estimados amigos Extreme Bazers, espero que se encuentren de lo mejor En esta ocasión vamos a fabricar un cajón acústico para un subwoofer audio de 15 pulgadas De hecho pues aquí lo tenemos, es un subwoofer sencillo que pues ya varios me habían preguntado qué tal salía Y, y varias cosas por el estilo y pues no había podido responder porque... Pues no los había checado amigos, no sabía ni que Audioban seguía haciendo este tipo de subwoofers Así es que pues antes de comenzar les voy a contar un poco de las especificaciones de este subwoofer ¡Comencemos! Y bien, como les mencioné se trata de un subwoofer de 15 pulgadas Y la estética me parece bastante bien amigos, se parece bastante a los subwoofers de antes En toda esta parte, en todo el aro, como pueden apreciar, tiene pues grabada la marca Audioban la suspensión como pueden apreciar se ve bastante bien es un subwoofer que es económico pero pues a la vista pues es bueno amigos aquí en el centro del cubrepolvos tenemos la marca Audioban y su logo contamos con un cono de papel amigos en esta parte de enfrente me parece que es la más vistosa mi punto de vista particular eh, la excursión de este subwoofer es de 11 milímetros según sus especificaciones soporta una potencia de 500 watts rms en este caso es doble bobina como pueden apreciar aquí tenemos un conector con llave allen y en esta parte de acá pues también ¿no? que sería primera y segunda bobina el motor como pueden apreciar amigos con base a la perspectiva del subwoofer se ve pues muy pequeño Pero pues tenemos ese diseño que caracteriza a Audioban ¿no? Estas como flamas en la canasta Que pues también le dan una buena estética al subwoofer En el motor del subwoofer tenemos las llamas El logo de Audioban Y aquí tenemos el modelo Que es AW1571M y como pueden observar dice 500 watts. Algo que pues si sí no me gustó mucho amigos es la trencilla. Como pueden apreciar se ve pues algo delgada. Es algo que pues si sí no me gustó mucho. Esperemos si sí, aguante pues bastante tiempo. Ya se verá. Pues, bueno amigos ahí una muestra rápida de este subwoofer audioban. Como les menciono pues es un subwoofer pues algo económico. Que pues no se puede tener unas grandes expectativas. Pero esperemos que suene bien, ¿no? Que es lo más importante. Que en esta ocasión, como tenemos pues una gran área de cono, va a servir bastante a que tenga pues mayor sensibilidad y pues suene bien. Así es que sin más, comencemos a fabricar el cajón para este subjetivo. Para la fabricación de este cajón acústico vamos a utilizar MDF de 18 milímetros y primeramente vamos a comenzar a unir la tapa inferior con la tapa trasera y lo vamos a unir con tornillos tabla roca de 1.5 pulgadas cada 10 centímetros. El inconveniente principal es que en donde van a poner este cajón acústico que es en el camarote de un trailer se tiene muy poco espacio pero pues tenían este subwoofer y querían meterle audio al camión. Como ya sabrán los traileros recorren una gran distancia y por supuesto un buen equipo de audio puede ayudar bastante para ir disfrutando del trayecto. Pero bueno, como les menciono, en el camión donde se va a poner este cajón acústico hay poco espacio Por lo que el cajón va a quedar de 2 pies cúbicos netos entonado a una frecuencia de 36 Hz Así es que veamos qué es lo que podemos realizar a pesar del limitado espacio que tenemos Y no solamente el limitado espacio, sino que querían un cajón acústico que fuera pues, prácticamente lo más barato posible pero por supuesto que fuera funcional Para el port de entonación opté por realizar un port rectangular y estará ubicado en el lateral derecho Thank Como les mencioné se trata de un cajón sencillo por lo que pues ya está terminado. Ahora pasemos a la prueba de sonido a ver qué tal se desempeña este subwoofer audio en este pequeño cajón que le acabamos de fabricar. Y vamos a utilizar este amplificador Cobalt by Orion que nos va a entregar 360 watts RMS a 2 ohms. Bueno, mis estimados amigos Extreme Basers, estos fueron los resultados del subwoofer audio van en el cajón que fabricamos. Háganme saber en los comentarios qué opinan, si este video les gustó, por favor, dejen su pulgar arriba que eso me ayuda bastante. Suscríbanse para que no se pierdan nuestro próximo video. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video con más Audiocar. Adiós.